Hola, guachilaminatran, hola, hello. Eh, hoy eh, os voy a traer otra receta, que es una receta eh, para noches eh, o para días de casi mucha calor o así una primavera. Es algo muy liviano, o sea, muy ligero, muy fácil de hacer, o sea, hace cinco minutos, y con un coste eh, muy bajo ¿no? Y, y sin embargo, con un sabor y una preparación muy rico. Como veis aquí, en toda la pantalla hay unos productos rojos y ¿qué significa? Like, si os gusta like y si nos gusta pues también. Vale, muchas gracias por verme. Eh, bueno, pues vamos a empezar con la receta. Eh, seguimos en la kitchen. Vamos a empezar con la receta. Mira, ya la tengo hervida, ya para no perder el tiempo, porque a veces pues, tarda como, pues como 20 minutos o así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues os enseño lo que he hecho. Lo que he hecho ha sido arroz, ha sido huevo, todo cocido. Entonces ahora lo vamos a escurrir en la escurridera. Y después esto. Aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí está. Aquí tenemos en la, en la escurridera, tenemos el arroz y tenemos el huevo cocido. Esperando a que se le saque todo el líquido con el, el almidón y el huevo, cuando esté un poco más frío, pues lo que hacemos es quitarle la cáscara y lo unimos con el arroz. Les voy a decir más la preparación y lo, vamos a hacer, eh, lo voy a hacer delante vuestra. Aquí hay tres huevos, uno, dos y tres huevos. Aquí están los tres huevos. A ver qué hacer con la cámara. Un poquito. Tres huevos. Lleva el arroz, que os lo pongo con la pota porque se está escurriendo todavía. Y tenemos el atún, que lo tenemos aquí en los alazones. Tenemos el atún y tenemos eh, aceitunas. Eh, solamente se hace con estas cuatro cosas y ingredientes. Y después también le podemos echar sal al gusto, si queremos sal o, bueno, o no queremos sal en ese momento. ¿no? Yo no le echo mucha sal porque bueno retiene líquidos, pero bien es cierto que la sal es muy rica en sodio y la necesitamos también para fortalecer los huesos y el cuerpo, pero ya hay el atún pues ya lleva sal y entonces yo creo que es suficiente, ¿no? Pero bueno, al gusto de cada persona, cada persona es un mundo, somos muchísimos habitantes y cada uno pisa de forma distinta y todo es muy aceptable, todo está muy bien. Bueno, pues entonces, eh, todavía no está frío, yo os, os explico mientras tanto un poco. Vamos a quitar esto para el balcón. A ver si ya podemos hacer el huevo, pero todavía está muy, muy caliente y nos puede quemar las manos. Bueno, pues es muy fácil de hacer y de muy fácil digestión. Es muy bueno para las noches y para que sea la digestión fácil y, bueno, pues no irnos no muy pesados para cama, no dormir. Bueno, pues como os dije, el ingrediente principal es el arroz. Aparte de tenerlo aquí detrás de la pantalla, <risa> también lo tenemos aquí. Aquí tenemos el arroz. ¿eh? vale Está muy rico. A mí me encanta. Cualquier cosa que lleva arroz es que me, me, me gusta muchísimo. Le damos unas vueltas. Así también ayudamos a que el agua eh, se escurra mejor y quede en la pota abajo, ¿no? Bueno, el arroz ya sabéis que es muy rico en almidón, tiene muchas vitaminas, es astringente, es muy bueno para las dietas cuando estamos pues, pues mal con un virus que hacemos eh, muchas deposiciones y bueno, para calmarnos un poquito, para alimentarnos y... Que no, sea, eh, ah, que no sea una comida tan pesada, y bueno, nos ayuda siempre mucho. Se puede hacer de muchas formas, yo hoy lo voy a hacer tal cual está, con huevos, que los tengo aquí, y también con atún y con aceitunas. Ahora vamos con el huevo, aquí están los tres huevos, se les hace la imagen, los tres huevos, vamos a abrirlos. A ver si ya podemos, que ya pasó bastante tiempo. Vamos a intentar abrirlos, a ver si damos. A ver si damos, pongo la cámara para abajo. Y a ver. Aún está, Uf, aún está muy caliente. Traigo los otros huevos porque está muy caliente todavía. Vamos a meterlos en agua mejor. Bueno, pues aquí estamos con el huevo. Vamos a sacar la cáscara. Muy, muy caliente. Ponemos los cortecitos. Vamos sacando la cáscara que lo necesitamos para el arroz. Es una preparación muy, muy sencilla. Y aparte, que no es para mí, entonces voy a ser rápida porque están esperando por la, por la comida. Bueno, un huevo, vamos a por el otro. Si nos deja, se nos deja porque está pues súper, súper caliente. ¿eh? Nani, nani, nani, aquí hay que animarse, aquí no queda más remedio que animarse, bien sea de pie, bien sea sentados, corriendo, bando o como sea, pero no queda otra, <ríe> bueno, allá vamos. Pues el huevo está totalmente, están los tres huevos totalmente pelados, ¿Vale? Voy a lavar las manos, que las tengo llenas de cáscara, y a tirar las cáscaras también. Bueno, a ver. Venga, vamos de nuevo a animarnos, eh, que si no, no es nada. Guachila, chila, chi, guachila chi. <ríe> Si no nos animamos, es que no hacemos nada, ¿no? <ríe> Digo yo. Por lo menos reímos un poquito. Aparte, mirad, si esto está lleno de gatos, mirad para mí. Es muy difícil hacer un vídeo así, ¿eh? ¿Qué tenéis a nuestra Emily en la panera, vive la panera. Eh, Baby, y hay otras dos que se han ido cuando me han visto coger la cámara. Debieron coger miedo. ¡Cali, Chachi! Sí. No, no cogieron miedo al, al, al ver la cámara, me cogieron miedo al verme a mí antes. Debió de ser eso. Bueno, pues vamos otra vez con, con el huevo. Bueno, pues ya hemos dicho que arroz, huevo lo que es atún, también unas latitas de atún, y después también eh, lo que vamos a poner es aceite y vinagre. Ahí está el secreto, un buen aceite y un buen vinagre también, porque luego eh, se mezcla, no, no tiene masa derecha, no tiene salsa ni nada, se mezcla y ahí es el secreto. Un buen aceite y un buen vinagre. Bueno, tenemos un buen aceite, nos queda poquito, y tenemos un aceite no tan bueno que tenemos una botella entera. Pero entonces vamos, vamos a aprovechar el, el aceite. Bueno, aunque nos quede poco, nos llega, nos llega. Y bueno, y el vinagre pues es bueno, ¿no? El típico vinagre pues de... de, de, de, de, de, de vinagre de vino. Iba a decir de manzana y ya lo decía mal. De vino. Bueno, pues es, estos son los ingredientes. ¿Cómo se hace? Pues nada, primero el, aceite, eh, el arroz, le hacemos un huequecito en el fondo, metemos el huevo y después eh, el atún pues, por los lados o también un poquito en el centro y después adornado con unas aceitunas. ¿eh? ¿Me vais a ayudar a hacerlo? ¿Qué ¿Os parece? Y eligiendo. Bueno, yo la muevo, que voy a buscar, aunque vosotros no lo veáis, voy a buscar eh, el aparato para cortar eh, lo que es lo que es el huevo, ¿vale? A ver, el aceite ya lo tenemos. y Vamos a por el aparatito, que no me veis. Me veis aquí repujando, pero no sabéis lo que estoy diciendo. Pero bueno, os lo voy a poner, os lo voy a poner, casi lo veis. Pues nada, chicos y chicas, estoy buscando el aparato para cortar los huevos, el huevo en láminas finas que lo compré el otro día, pero bueno, pues no lo encuentro ya. Pero bueno, no, no pasa nada porque ya me, los, ya me lo imaginaba. Ya me lo imaginaba. A saber dónde está. Bueno, no pasa nada que lo cortamos nosotros, ¿vale? Lo vamos cortando como podemos. Bueno, voy a sacar estos paños. Lo cortamos nosotros como, como podamos, ¿vale? Bueno, pues venga, eh, empezamos. ¿Qué os parece si empezamos? sí Bueno, a todo esto. Antes de empezar, si os gusta, muchas caritas felices, ¿eh? el like lo habéis puesto antes y aunque no lo hayáis puesto, quiero ver caritas felices. la, la, li, la li Pues mira, como ese cono de aquí arriba, ese, que está con la lengua un poco fuera y los dientes de arriba se le ven, pues como eso os quiero ver. Vale, si no como el de la izquierda, que tiene la boca cerrada, ese, y tiene una U de boca, o el trabajo, el que está guiñando el ojo. De cualquier forma, yo me voy a poner, voy a elegir ese de aquí, ese que tiene los ojos así cerrados y está riendo y se le ven felices, felices, felices. ¡Wachila! Pues así hay es que estar. Bueno, pues nos quedamos con el aceite de momento. Y venga, que queréis la receta. ¿Queréis la receta? ¿Qué hacemos la receta, vale, venga, guachilachi, pues venga, a por la receta, ¿eh? Eh, tenéis que poner bien el canal de la televisión para verme, vale, sintonizad bien, y aquí estoy yo, vale, con las caritas felices además, bueno, que mucho me gusta a mí, bueno, pues a ver, a ver qué os digo, vale, manos a la acción, Cojo el plato, vale, pues allá vamos, vale, y lo cocináis conmigo. Uy, cómo se mueve la cámara, bueno, estos fallos la próxima vez tienen que desaparecer, ¿eh? quiero un vídeo bien hecho, o bueno, por lo menos intentarlo. Vamos con este plato, echamos el arroz, vamos a ver, echamos el arroz, a ver, que no, no se ve con la cámara. Pongo así la cámara. Tengo que buscar también cómo poner la cámara bien. Bueno, hay muchas, muchas cositas, muchas cositas que hay que corregir. Bueno, pues aquí está el arroz. Bueno, casi no se ve. Estoy tapando. Muy bien. El arroz. Lo ponemos así. Y aquí una cáscara. Wachiranchinchan, wachiranchinchan, wachiranchin. Aquí ponemos el arroz, bueno, vamos a mezclarlo todo. Pero es para mí, sea más o menos como gusta. Está pues así. Ponemos unas latitas, abrimos la latita de atún. Vamos a coger um, una cuchara o algo para abrir la latita. La ponemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la latita, ¿vale? No se debe echar el aceite. Yo durante una larga temporada no lo eché, el aceite de la lata, sin embargo, el otro día leí que había unos estudios que decían que era muy bueno el aceite, que no se debía tirar. Bueno, y como no sé qué hacer, y voy a echar dos latas, en una lata le echo el aceite y en el otro no. Así siempre lo hago bien y siempre lo hago mal. Al haber dos, pues hacer una opción y otra. Bueno, vamos con la otra. Oh, chin, chin, chin, chin. Mira, el otro, como os dije, no lo voy a echar, lo he hecho aquí. Luego lo tiro a la basura, ya está, el otro. más animado, entre flores, entre florecitas, Entonces aquí está, está todo muy florido, está todo muy florido, nosotros por aquí haciendo la comida, y bueno, no es para mí, pero yo voy a comer también un poquito, le damos vueltas. Vueltas y vueltas. Es bastante, creo que es bastante. Y bueno, lleva, también lleva unas olivas. Uh -huh. Son las típicas aceitunas Las que hacen el, las, bueno, pues las que hacen el aceite. Aquí sí que el agua no se la ha hecho porque si no nos estropea todo. La mezcla. Después eh, os enseño la mezcla de aceite y vinagre. Voy a coger yo la cámara, si no, mmm, siempre estamos en la misma posición. pues aquí. Aquí. Un oliva. Dos olivas. Vamos a echar alguna más. Bueno, pues mira, ya está. Eh, sal, como os dije, pues no le he hecho. Uy, que una se ha escapado. Bueno Pues creo que lo vamos a cambiar de plato Porque al final he hecho más de lo que pensaba He hecho más de lo que pensaba Y se cae del plato ¿no? Entonces voy, eh, voy a cambiar para otro plato Un poco más grande Y así también le echamos bien el aceite y el vinagre. Bueno, pues un plato más grande, como dije, vamos para este plato. Incluso... Incluso, en vez de en un plato, en un cuenco. Eh, lo que me diría mejor en un cuenco. Mejor en un cuenco. Porque así, pues no, aunque se salga para afuera, tampoco pasa nada. Y bueno, pues aquí vamos a echarle ya el aceite y el vinagre. Aceite. Vinagre. Y después le volvemos a echar, ¿no? Ahora metemos aquí lo que hemos hecho. Lo mezclamos incluso mejor, mira. Uy, qué hambre me está entrando, ¿eh? Y ya no hay que hacer más porque es bastante. Bueno, esto queda así vamos a echar eh, más aceitunas podemos incluso adornarlas no sé si llegarán porque ya dentro del plato ya hay algunas y después van a sobrar pero bueno, queda mucho más bonito queda mucho más bonito, a ver si llegan Hacemos así un, un don plato, un don plato que, que llamo yo, ¿no? Que son platos muy sencillos, muy fáciles de hacer. Y bueno, no hay más. No hay más. Lo que hay ahora es agua. Esta agua sí la tiramos. Y es que hay algunas aceitunas por aquí. Hay algunas aceitunas por aquí. Uy. Bueno, pues yo creo que quedó bien Yo creo que quedó muy bien Con lo verde Aparte es verde como las, las hojas, como las hojas que hemos puesto. Bueno, pues ahora se queda, queda macerando con el aceite. No podemos darle más vueltas porque deshacemos las aceitunas que hay alrededor. Y voy a comer un poquito también, vamos a dejarlo un poquito. Y bueno, no me habéis dicho nada, que faltaba el huevo. Hay que poner el huevo. Bueno, pues allá vamos. Que casi casi me casi me olvido del huevo, ¿eh? Bueno, pero como os iba a poner la pantalla, pues digo nada, que falta algo. Guachi, la, si, la, está. Os enseño después cómo queda. Me debéis cortar. Y yo ya no sé, si es el huevo ese que está allí, si es el que está abajo. Un poquito de tomate también le vendría bien. Lo que pasa es que me quedé sin él. sé que tenía y no. Pero en otro momento, eh, Un tomate. Vamos a ver. Bueno, pues salió mejor de lo que pensaba y voy a comer ya, aunque no todo, porque bueno, no es para mí todo y tampoco lo daría comido, ni me vendría bien comerlo todo. Bueno, pues a lavar las manos, ahora a lavar las manos y después comemos. bueno le voy a echar quizás un poquito más de aceite así por encima porque a mí me gusta mucho oh, perdón, vinagre me gusta mucho así con vinagre bueno, y después eh, lavamos también os gusta sí bueno no sé si os gusta no ya me diréis que hay un os gusta o no os gusta A ver me pongo así casi podéis ver la mano la mano del like ¿eh? que me interesa os dejo me pongo la esquinita esa tecla sí esa sí esa tecla azul es el like Vale, ese también vale, ese también vale. Bueno, y ahora vamos a, a comer aquí, como os dije que os explicaba, ahora salgo en la tele. Pues en la tele, lo que os tengo que decir es que acabamos de hacer una receta de atún y de huevo. Eh, lleva aceitunas y lleva aceite, si puede ser del bueno, mejor, porque sabe mejor, aunque todos son muy buenos, pero del bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, pues de ese. El vinagre, todos son buenos, pero del bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, pues ese. Lo mezclamos todo y se come, ¿vale? Y bueno, lo como delante vuestra, uy, uy, uy, uy, allá vamos eh, un poquito, ¿eh? un Poquito, pues el huevo el huevo me gusta muchísimo, mm. Mm, mm, mm. muy mucho mm, Bueno. ¡Ay, qué rico! Mm, ¡Qué rico está, eh! ¡Qué rico está! ¡Está buenísimo! ¡Rico, rico, rico! Mm. ¡Es tremendo cómo se pelean los... Los gatos, ¿eh? pasaba. Bueno, me encanta, me encanta, está buenísimo. Bueno, os tengo que decir que esa receta, os dije al principio, para las noches de verano, que es más liviano y tal, yo lo hago también, aunque llueva, aunque haga frío, aunque truene, si me apetece, yo lo hago, me da igual el tiempo que haga. Pero bueno, dicen que más bien para las cenas o, bueno, pues noches calurosas. no Yo lo hago siempre porque a mí me gusta siempre. A nosotros nos gusta siempre. Mm. Rico, rico, ¿eh? Esto voy a tomar, esto de huevo. que no qué comer, a ver qué cambia la cámara, cojo de aquí también que tiene aceite y vinagre. Mm, qué rico está. La verdad es que me ha quedado muy bien. Me ha quedado muy, muy bien. Bueno, y ahora sí me esperáis. Mm, 20 segundos porque lo voy a llevar pues para la persona para la que es. Así ya va comiendo, Si lo después se hace muy tarde. Solo 20 minutos. Oh, 20, minutos es mío. 20 segundos, please. Gracias. Bueno, pues solo 20 segundos. ¿Vale? Y ahora volvemos. Yo ya he comido. Tengo aquí un poquito más de arroz, un poquito más de huevo. Pero no voy a comer más porque ya comí más de lo que podía hoy. Ahora toca limpiar. Ahora toca limpiar, ¿vale? Eso es lo malo. Cocinar y si se cocina. Pero lo malo después es la pieza, Pongo esto aquí porque así se ve mejor. Así se ve mejor. Vale, si no, no se ve ni cómo se limpia ni se ve nada. Ahora vamos aquí a los armarios. A poner esto. Colocar esto. Limpiar como el otro día. Porque se ensucia muchísimo. Se ensucia muchísimo cada vez que se quiera hacer algo. Esto es para la basura. La tengo aquí. Para el balcón. Todo también. Esto también. Y la vamos, ¿vale? Es imposible que nos salga un cuarto. Hay cuatro. Es imposible que uno nos salga. Bueno, en fin, es lo que hay. <risa> El atún lo guardamos aquí, arriba. Vamos a grabar. A ver, muevo un poquito más. Así estamos un poquito más cerca todos, ¿vale? A ver si el gato se me va de aquí, a ver... Ahora vamos a echarle jabón. Es que no veo porque tengo el gato en la pantalla. A ver, Babi, por favor. Hombre, por Dios. Es que si no, no puedo ver con la pantalla. Si se me pone el mismo gato, es que la... Tengo una pantalla encima de la panera que os enseñé antes. Si se me pone un gato encima de la panera, se me cae la cámara. Y no podemos seguir grabando. Guachi, chila lachi. Guachi, la, esto va para arriba. Aquí tenemos todo organizado. Mal organizado, pero organizado. Bueno. Se me ha quedado un poco de aceite, de aceite no, de arroz, de arroz de las potas, pero bueno, da igual. Vamos a esto para la basura también, al balcón. Voy a poner la cámara, nos vamos al balcón. Y seguimos guas lavando chinga bueno, voy a cerrar porque me pueden ver. Que me pueden asustar. Se pueden asustar la gente. Se me ha quedado un poco pegado. Siempre se que me queda pegado un poco de arroz. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Le echamos el spray. Le echamos el spray este que es tan bueno. Y en media hora. Y va para el balcón. Y en media hora, pues. Va para el balcón para encima de la lavadora. Y en media hora, pues ya se puede lavar, ya sin restos de arroz, sin restos de nada. Y ahora lavamos por aquí los cajones. Vamos a lavar por aquí, igual que hicimos el otro día. Y así pues queda todo limpio. Bueno, hasta para mañana. Hasta mañana queda todo limpio. Bueno, me parece que no se está viendo nada, que no se está viendo. A ver si puedo cambiar esto, y así se vería pues mucho mejor. Así, sí, pues así, mira, debió ser así antes. Bueno, para otro vídeo lo hacemos así, aparte con falta, ¿eh? Entonces, pues tampoco pasa nada. Así, dos costuras diferentes. Bueno, desde el otro día ya se, se ha ensuciado unas 20 veces y ya se ha lavado unas 20 veces. Es todo el día estar así, ¿eh? ¿No? Hola, vamos. vamos. ¡Cin cin cin cin cin cin y bueno, pues acabamos, quedamos un poquito más todos, le hemos el jabón abajo y después más tarde pues hacemos lo que es la, la pota con arroz a ver si ya no queda nada. Al balcón, un balcón de venga. Bueno, quedó bien. A ver las alacenas cómo han quedado. Yo creo que también están bien, pero bueno, siempre hay que echar un vistazo. A ver si hemos guardado todo. Aquí está el aceite que hemos usado antes, tenemos el otro. Tenemos también el vinagre, vamos para aquí. El arroz. Lo tenemos aquí arriba, eh, lo que son los espaguetis, la sal aquí, que no le he echado sal, pero bueno, es igual, porque sale, sale igual y bueno, pues yo me voy a sentar y voy a beber un poquito con vosotros, voy a tomar un poquito de agua. Y bueno, me aparto, ¿vale? Me aparto para que lo podáis ver bien. Al revés, al revés, le damos la vuelta así, pero lo mismo, like, share, subscribe, mm, mm, me gusta, comparte y ¡tintín! ¡Campana! <ríe> si os ha gustado. Ahora no se sé ve dónde estoy, pero bueno, voy a. No se sé ve dónde estoy. Sigo en la kitchen. Aquí sigo en la kitchen, como estáis viendo ahora. Y bueno, voy a coger un poquito de agua. Pues para beber. ¿Sí? Me ha entrado un poco de sed. Se debería coger un vaso, pero bueno. Después tengo que limpiarlo otra vez y, bueno, como que estoy un poco harta ya, ¿no? ¡Venga, todos! ¡Guachila, A ver, vamos a colocar la panera y voy a sacar este fondo que lleva ya tiempo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Así he empezado mi vídeo. Con estos likes y estos corazoncitos y estos globos y así. Lo así lo termino. He empezado así y lo termino también de la misma forma. Después, pues no sé, 40 minutos, 45 minutos. Así, de la misma forma. Si os gusta, pues el like. Al revés le damos la vuelta. Y sale un like al derecho, eh, un site, compartir y un subscribe, ¿vale? La, si, la, ti, la, ta, ta, ta. Bueno, y ya os diré a ver qué tal está la receta. Y si tenéis alguna duda en la receta, pues me decís, ¿vale? Y os aclaro. Gracias y pues suscribir y like para arriba, todo likes para arriba, vale, <ríe> todo likes, y bueno, pues que no me he oído, que no me he oído, porque me gusta mucho eh, las caritas felices, esa la de arriba, la de allí, la de allí, la de abajo, la de, la de allí también me gusta mucho, y también lo que son los globitos de like, entonces, pues bueno, no me voy, <ríe> vale, bueno, pues hasta la próxima.